Más Bazofias de Sánchez, el poeta comunista que defendió a la asesina del niño Gabriel para dirigir el Instituto Cervantes. Luis García Montero fue excandidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. El poeta Luis García Montero, comunista confeso, es la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, presumiblemente impulsados por la mano Podemita, para dirigir el Instituto Cervantes. Informó de ello Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo este 19 de julio de 2018. Otra bazofia más del gobierno progre que está cambiando el país de arriba a abajo y cuyas consecuencias sabremos más adelante, cuando quizás la cosa sea irrespirable. Ahora es el excandidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones, quien ocupará un cargo de responsabilidad, pero nadie debería olvidar el último artículo de lo más polémico publicado por el poeta en Infolibre, en el que se ponía del lado de Ana Julia Quezada, la asesina despiadada del niño Gabriel, culpando a la sociedad capitalista por todo ello. Porque resulta que la sociedad capitalista que padecemos tiene poderosísimos medios de control y producción de seres humanos. Y su programa desquiciado invita al mal, a la avaricia, a la soledad, a la traición, al maltrato al hambre de unos y a la ambición insaciable de otros. Saca lo peor de nosotros mismos. Las cosas están como están. El espectáculo al que asistimos cada día justifica más un lema colectivo del tipo Todos somos Ana Julia Quezada, la madrastra asesina, protagonista de este cuento que es el capitalismo ebrio. Nos conduce un espíritu borracho al que no le importa estrellarse en su carrera. Un niño sufre una desgracia y los medios de comunicación lanzan a todos sus profesionales para sacar tajada de la muerte buscando audiencias. Los políticos se lanzan a presidir funerales, justificar estrategias mezquinas, defender las cadenas perpetuas y pedir votos. La gente se lanza a gritar vivan las cadenas perpetuas, viva la pena de muerte, vamos todos a la catedral para salir en la televisión durante el funeral.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 Vamos todos a la catedral para salir en la televisión durante el funeral. Y los tres millones de niños que mueren al año por desnutrición. Todos somos Gabriel. No, somos más bien Ana Julia Quezada.